Bueno, en realidad nosotros queremos establecer una, una primera instancia de acercamiento eh, que ya no tenemos en alguna medida, porque estamos siempre vinculados, solamente que estamos eh, mirando ahora de, el territorio con la perspectiva de región. Y en esa perspectiva de región consideramos que la Universidad Bio Bio, particularmente la Facultad de Educación eh, y nuestro grupo de investigación, tienen algo que aportar. Sí, efectivamente yo creo que Chile en estos 30 años, como digo, de reforma de tenido una lógica de instalación de esas reformas muy top-down, como llaman, ¿no? es decir, de concebirse en el centro y diseminarse hacia los sistemas subnacionales. ¿no? Eh, y precisamente las últimas reformas que hemos tenido son, a mi juicio, reformas que van a fortalecer el nivel intermedio del sistema, que sin tener un nivel, un nivel intermedio potente, ¿no es cierto? con mucha fuerza, con autonomía, con posibilidades en las cosas, la verdad es que eh, el tipo de políticas que Necesita el país de desarrollo, ¿no es cierto? Y particularmente en la educación, a mi juicio son insostenibles. Eh, no se puede configurar un desarrollo ni económico, ni cultural, ni científico si es que no fortalecemos la educación. En el caso específico de la nueva educación pública, eh, la experiencia que hemos venido a mostrar es que en siete meses hemos tenido vari variadas dificultades, pero hemos ido mostrando avances en la recuperación de la educación pública fundamentalmente en lo que tiene que ver con la confianza de la ciudadanía en que sí es posible que su hijo o su hija pueda cumplir su trayecto de vida sus su, su, su talentos su desarrollo como niño como adolescente en una escuela pública dentro de lo que se observa a nivel de comuna por supuesto es preocupante cuando se instala un servicio local como lo que está sucediendo en Barranca eh, Siendo eh, comunas tan cercanas, eh, hay dificultades. Eh, en el caso nuestro, donde la dispersión geográfica es tan grande, tenemos escuelas del centro urbano a más de 40 kilómetros, eh, para tener un servicio local que va a estar a más de 100 kilómetros y poder solucionar un problema específico, eh, uno lo ve con dificultad. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Que dentro del mismo sistema nosotros no somos contrarios a instalar los, los servicios locales, pero sí eh, que estos sean operativos. Y para que sean operativos, necesariamente debería haber una oficina en coordinación directa con el servicio local en cada comuna. Felicito a la universidad y a sus organizadores. Creo que este debate es necesario que se siga realizando, dado que nos encontramos en un contexto de idea de que tenemos, por un lado, una nueva región, que es nuestra región de Ñuble, y por otro lado nos encontramos con que... Eh, tenemos una nueva institucionalidad de la educación pública eso sumado a los desafíos que tenemos por territorio eh, genera la combinación necesaria para que la comunidad universitaria los actores educativos la comunidad en general debatan sobre la educación que quiere para los próximos años y eso implica un cambio no solo administrativo también implica un cambio cultural estructural desde el punto de vista de la capacidad de entender la educación como un bien social eh, que está entregado eh, y, en, eh, y que corresponde al Estado eh, cuidar y vigilar fundamentalmente que esa educación sea con calidad, con equidad, con justicia social. Por lo tanto, para nosotros es fundamental haber comenzado estos seminarios hablando de los sistemas locales de educación.